Vamos, bueno no, no, no vamos, voy um, Bueno, voy a probar este nuevo método, ¿no? Bueno, no método, eh, manera de grabar así con mi cara Y aparte porque este juego pues lo va a necesitar, ¿no? Así que pues, para que se vean más creíbles y, y si me espanto o no eh, Pues, nada, vamos a jugar Duas noites con Eduardo 2 <ríe> No sé ni qué estoy haciendo Bueno, dice que en 3, 2, 1 Y ya Bueno, lo acabo de descargar Y pues Neogame <ríe> Y ya ¿Está grabando el audio? Ah, sí, creo que sí De la mañana a primera noche, ah. Ah. a ver, con control alumbra, ok. Bueno, pues ya nada más, ah, cállate. Ah. Yo aquí tenía un truquito, a ver, déjenlo intento Ah, ¿cómo era? Seis hojas y media después No me acuerdo cómo era Bueno, pero el chiste es que, era que le apretabas la, la nariz al, al Freddy Bueno, al Toy Freddy Y apretabas una letra, pero no me acuerdo cuál era Y pasabas la noche automáticamente pero, pues, ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sabrá Dios! ¿Cómo se hacía? Es que, y eh, Pues ahorita estoy jugando esto solo porque... No es de noche, eh, se puede ver, pero... También, yo digo que jugarlo solo cuenta, ¿no? Que no me de que pase un... Un que por ahí corriendo, me espante. ¿A qué hora se empieza lo chido? Ah, ya está descargando. Bueno, ahora ver estos enanos de acá. No, hay siguen. <risas> Ama, tengo miedo. Oh, sí, los tres de la mañana No quiero jugar esto Mi logo está heavy, pero yo nunca, yo nunca me gusta. Efectos especiales y dan miedito, ¿no? Oh, mira, ya se movieron. Se quedó Eduardo solo. ¿Qué me ves, Pen? Hola, Dios, soy yo de nuevo. Vamos, mueve, culiado. Ah, ya anda. Lo bueno que. Que me sale. Que si no me hubiera matado. Uy, ayúdame, ¿qué me ves? Esto se ve así como si fuera Gané Primera noche completada <ríe> Piensa, piensa, piensa A ver, tengo una, una idea A ver, lo voy a cerrar Y voy a acomodar la cámara una oh, no burger! Uh, sí, creo que ya arreglé la, la cámara, y pues, vamos a darte. Uh, sure uh, ¡Calla to... cagada! Oh, es lo que entendí, espera, esa puerta en la noche anterior no estaba abierta. Pero me dijo que algo de aquí se iban a asomar. <risa> y ya. los demás creo que dijo que comía vidrio. ¿Qué es eso? <risa> bueno. A tener cuidadito. Porque si eso se nos cuelga. Ya valimos Y creo que alguien está caminando. Si no me deja prender la cámara es porque sí. A bueno, sí. Digo, prender la... ¡No me dejas usar! o oh, no! A la tostada. Ya, ya se fue. ¡Ah, no te salgas! Escuche el osito gominola al revés. pero no están en los conductos es la fe chica bueno se escucha que alguien se fue pero no sé si ¡Ah! alguien llegaría a este, hay que echarle la lucecita del foxy o ya se fue o alguien se fue a meter ahí con él ah ah, es esa apúrate que tengo que darle cuerda a la cajita ah, ah quítate no te la quites todavía Arregla la cajita, arregla la cajita <risa> Agriada Bueno, pero creo que este se tiene que asomar para que Me pueda Asustar, creo Ya, abrita la tostada, por favor <risa> Ah, no, ahí sigue ¡Ahh! ya estaba cerca ah. ya Pucha alfredo, bótate a la burger y mire, están aquí de nuevo no, no, si el Alfredo me baja la cámara ah no, ya se fue nada más queda esa vieja Yo digo que poquito más y se me colgaba ahí en... Ahí está, Eduardo. <ríe> es como no dormir en una noche en seis minutos. Qué capo que soy. Ya <risa> ve, este me está viendo. Esta vieja también me está viendo. Los ojos en la piscina. <ríe> esa ya no está. Ah, no estamos acá. <ríe> bueno, noche 3. <tres. ríe> ya no quiero jugar esto, ya me dio miedo. <ríe> no más que siento que hay alguien atrás de mí que me quiere picar la cola con el Jutsu mil años de muerte. <ríe> no, ¿para qué quiero? Eh, No me espantes, por favor, amigo. Tengo familia. Ya se fue. ¡Ah! No toma ¡Ah no! No, loco. Jope. No me voy. ¡Ah! No, man. Eh, ya no quiero. Ya no quiero vivir. Por favor, rellénala y no te mueras Fueron los peores. 30 segundos de mi vida se escucha como si alguien estuviera en la ventilación ajá, ay, ay, ay, alguien ah, que luego el, el, no muevo bien el mouse, espero que no me mate ¿Eh? hasta donde me maten es hasta donde se va a acabar el video ah, no, me lleva la tostada Voy a, voy a voy a tratar de alejar al foxy bueno a los dos voy a tratar de alejarlos ahorita no tardan en bajarme la cámara de nuevo ah ¡Sí la tiene oh, creo que ya me lo puedo quitar no uy ¿Puedo quitar el foxy? <risa> bueno, ¡Los dos bastardos! Bueno, creo que ya se fueron los dos. ¡Ah! ¡Ponte la máscara! Que no me mate. <risa> si me mata, fin del video. <risa> Pan, supongamos que ya se fueron cinco de la mañana. Por favor, resiste, papi. <ríe> y lo bueno que si sí me la pude. esa, esa sabandija <risa> oh, que bueno que soy oh no, <risa> otra vez no ¿Sabe por qué pasa esto? Explíqueme. Por fin, puede ser como que no te vi. Uh. Muy bien, se supone que el freno está ahí, ¿no? Ahora díganme, ¿quién soy yo? Bueno, puede que sea, no sé si es lo cierto, ¿Un, un guardia, el hombre morado o... Cosas así, el que esté viendo Porque se supone, bueno, porque se ve que adentro, estoy adentro como de un traje, ¿no? A menos de que yo sea Golden Freddy O yo sea Freddy Y el que se me puso enfrente ahorita sea A Golden Freddy Ay, no, todavía no Tú muy temprano para que estén molestando Así como de, eh, hello Objetivo. Llegar vivo. A, pasar las cinco noches vivo. Obstáculo. Los animatrónicos. Mira, ¿y justo me duele o no. No me puedo rascar. ¿Qué tal si me matan? Bueno, no me duele. Ay, su tupa madre. Joder. Tu mamá. Oh, no. Oh. Bótate a la burger. So, espero que me dé tiempo de rellenar la cajita. A ver si no me baja la pantalla. So, espero que no me espante. Si es así, ten piedad, por favor. Ah. Qué esperando si va a salir sal ya. Si me espantan, les acabo el video. Y pues. Ya. Adiós. <risa> no. Uy, hijo te humillaste solito. <risa> bueno. Ahora sí, ya. A ah, la bestia, media hora grabando. <risa> bueno. Entonces... <laughs> ¿Qué es eso? Bueno, bye.